Bienvenidos, bienvenidas a un podcast del Ayuntamiento de Vila de Cans que se llama Ambajadoras de Vila de Cans. En este podcast conoceremos a personas vinculadas a nuestra ciudad. Podríais ser vosotros, pero en este caso, en este curso, serán diferentes personas que pasarán por aquí y que nos explicarán su experiencia relacionada con esta ciudad, con Vila de un pueblo con cuerpo de ciudad. Nuestro invitado de hoy es Rafael Álvarez Moreno. Él es empresario de Vila de Actualmente al frente de STP Group y bienvenido Rafael, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Empezamos un poco, si te parece más, por tu experiencia personal como vila de Canense. Eh, llevas toda la vida ¿no? en esta ciudad. Toda la vida. Yo creo que llegué entre dos y tres añitos tenía. Me crié en el barrio de La Telefónica, que era como le llamábamos entonces, y hasta ahora. Uh -huh. eh, soy un vecino de Vila de Cans que he disfrutado de su crecimiento, de su desarrollo, de sus esfuerzos, he reído, he llorado, he luchado y he disfrutado muchísimo en este pueblo. Aquí has desarrollado toda tu vida profesional, tu vida personal. Hablando de ese barrio de la Telefónica, eh, lo que actualmente es el parque del, del Turrent Vallesté, ¿qué uh -huh. recuerdos tienes ligado a este parque? Pues eh, todos. El Turrent este yo lo conocí cuando era un turren, Sí, <risa> <Yo bajaba> agua, <risa> tal cual. Lo que no estaba en los escritos y para nosotros era una gozada jugar en, en, en aquel parque natural que teníamos. Uh -huh. ¿no? El barrio de la Telefónica eran unos cuantos edificios que estaban rodeados de, de descampados, que que tenían algarrobos, lo recuerdo, y teníamos nuestro campo de fútbol particular y teníamos nuestro, nuestras canchas de baloncesto particular y era nuestro patio de juego donde bueno, hemos pasado toda nuestra infancia. Uh -huh. Uh, también estás ligado a la montaña, por un lado, y por otro lado también a la playa, porque además tienes una pasión que tiene que ver con, con la playa, ¿no? Sí, Yo, mi, mis dos hobbies, mis dos grandes hobbies son la, la bicicleta, que me encanta salir la bicicleta y disfrutar de nuestra montaña. De hecho, pues, eh, soy un enamorado del Garraf y nosotros tenemos un pequeño, eh, la colita del Garraf a, aterriza en, en nuestra tierra, en Miladecans, uh -huh y, ah, y decidirme a vivir allá. Yo vivo en, en Marratés, vivo en, en la falda de, de nuestra montaña, con unas vistas preciosas de nuestro pueblo que llegan hasta el mar, hasta la playa. Mi otra pasión es el buceo, me encanta bucear, es, es, es, es un hobby que intento eh, disfrutar hasta el punto que tengo un centro de buceo, una escuela de buceo eh, por aquí cerquita y, y efectivamente, es uno de los puntos donde más eh, ilusionado estoy de ver cómo Vila de Cannes desarrolla, que es nuestro playa y nuestra mar. Creo que vamos a tener una costa preciosa, que va a ser un referente de lo que tiene que ser una costa en, en una ciudad moderna, en un país moderno como es el nuestro. Uh -huh. A ti, además, es que te gusta mucho Vila de Cannes, ¿no? Y se lo dices a todo el mundo. Para mí, Vila de Cannes es la ciudad perfecta. Y, y además de la ubicación, el clima, su gente. A mí me encanta la gente de Viladecans, y lo que, lo, lo que más me apasiona de Viladecans es que sabe lo que quiere ser. Viladecans sabe hacia dónde quiere ir, y tiene muy marcado su camino desde hace muchísimos años. Desde que yo tengo uso de razón, eh, el, el proyecto de Viladecans sigue siendo el mismo. Todos vamos hacia el mismo sitio, y además somos todos, las empresas, el ciudadano, las instituciones, las asociaciones, todos vamos hacia el mismo sitio, empujamos hacia el mismo lugar. Es un sitio fantástico para desarrollarse y, sobre todo, es un sitio fantástico para que tus hijos crezcan sin necesidad de tener que irse. Todas las oportunidades del mundo para desarrollar tu negocio, para desarrollarte tú personalmente y ser feliz en tu familia las tienes en este pueblo. Uh -huh. Hablamos de tu parte más profesional, si, si te parece, ¿no? Que también piensas que STP tiene que ver con el espíritu de Viladecans. Sí, es así. Sin duda. Nosotros queremos crecer de la misma manera que quiere crecer Vila de Cans Queremos ser una empresa moderna, abierta, eh, queremos ser una eh, compañía muy social que no solamente piense en, en los resultados a corto, sino que piense en futuro, que tenga una trayectoria y un, y, un, y un objetivo marcado a largo plazo y que además todo el que se incluya en ella tenga claro hacia dónde vamos. Uh -huh. Mi empresa es igual que Vila de el desarrollo que queremos es compartido. Todos los que estamos en esta casa sabemos dónde vamos, sabemos cómo queremos crecer, cuáles son nuestras líneas rojas que no podemos cruzar, cuáles son nuestros valores, exactamente igual que nuestro pueblo. Nuestro pueblo crece, se desarrolla, pero cumpliendo unas normas básicas que son las que el pueblo quiere. Y esto se está haciendo así desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. Lento. En determinados momentos lento, es verdad. Pero lo estamos consiguiendo. Mira cómo estamos ahora. Somos uno de, uno de los pueblos referentes a nivel internacional. Háblanos de ella, de tu empresa. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, nosotros empezamos en el 88 aproximadamente. Tenía yo 18 años recién cumplidos y, y fundé una empresa de desarrollo de software. Somos una, somos una empresa de tecnología. Eh, crecimos con temas de seguridad, en fin. Eh, actualmente STP se, se ha convertido en un grupo de compañías. Somos varias empresas que nos dedicamos a a distintas actividades. Quizá la más conocida de nuestro pueblo es la de formación. Tenemos un centro de formación que es STP Training, que está de más allá, en Torrente Vallester, en, en, en los antiguos cines. Y, um, y tenemos la unidad de software, tenemos una unidad de, de call center y televenta. En fin, actualmente somos casi 300 trabajadores con un porcentaje de facturación muy elevado a nivel internacional. Seguramente el 40 al 60% eh, se ubica fuera de de, de Europa y, y con una capacidad de crecimiento y desarrollo y de internacionalización muy gorda. Esa parte por la que a lo mejor sois más conocidos, al menos en, en la ciudad, en Vila de Cannes, es muy divertido, ¿no? Porque al final es como que mucha gente de, de la ciudad ha pasado por allí, conocéis a gente muy diversa, ¿no? Que gente que os recuerda. Ay, pues yo estuve allí estudiando. Sí, nos acaba de pasar ahora. <risa> es <risa> muy chulo eso. Sí, sí. Bueno, era una de mis pasiones cuando tenía 18 años también. Yo quería ser profesor quería dar clases y dije bueno como no creo que nadie me contrate pues voy a tener mi propio centro de formaciones y garantizo que puedo dar, que puedo dar esas clases eh, Ahora me he dado cuenta que no tengo nada que enseñar. Hombre, pero eso seguro que no es verdad. Y sí, ya te digo yo que sí. Estoy muy mayor, ya no tengo cosas interesantes que compartir a, a unos alumnos. Pero, pero sí que es cierto que es un negocio que me encanta, el eh, recibir a un niño con 8 años y que se vaya con 16 pues, hablando inglés o sabiendo desarrollar software. Eh, es, es, es, enriquece muchísimo el alma. Eh, es un proyecto que me encanta. Uh -huh. En ese sentido de software fuisteis un poco pioneros, ¿no? Porque si tenemos que mirar 35 años atrás supisteis ver que ahí había un futuro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo, yo era... Cuando tenía 18 años, yo diría que con 16, yo era lo que ahora llamamos un friki. Eran unos niños que estábamos aislados de, de, de los círculos sociales y nos dedicábamos a una cosa que nadie entendía. Mis padres no entendían qué hacía yo con un teclado allá en, delante de una tele. No, no te voy a decir que me dedico a eso porque vi que tenía futuro y que estratégicamente ibas... No, no, me apasiona la tecnología, me apasionaba la tecnología y me sigue apasionando. Es el mundo en el que quise desarrollarme y es el que eh, disfruto a fecha de hoy. Y, y me encanta ver cómo me rodeo de grandes tecnólogos y, y grandes genes del software en, en mi compañía. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Uy, eh, de propiedad mío <ríe> fue un, un, una cosa que se llamaba Big 20, es un, un ordenador de Commodore que me costó eh, 8.000 pesetas. Pero, eh, como no podía y necesitaba tocar un ordenador, había un señor en, en Cannes que se compró un ordenador que le había costado casi un millón de pesetas y me dejaba eh, utilizarlo los sábados por la mañana a cambio de que diese clases de repaso a, a su hijo de matemáticas. Está muy bien eso, ¿no? Porque es como crear crear una red. No sé si crees que aún hay esa aún hay esas redes en eh, Mila de Cán, si la gente se ayuda a una a otra, si hay esa sensación de unidad de, de ese pueblo, ¿no? Con cuerpo de ciudad. Sí, yo... Ahí sí que tengo que reconocer que la, el, este ayuntamiento que tenemos es muy activo en esto. O sea, es... Eh, ayuda muchísimo a que haya un networking en, en todas las capas. en las profesionales como en... Yo recuerdo que eh, con la ayuda del ayuntamiento montamos una, una party que le llamamos party, que era unir a jugadores de un determinado juego, entonces creo que se llamaba un Real Tournament, era un juego de matar, eh. y, y, y nos pusimos en Camp Bajori, pues unos 150 jugadores conectados en red, entonces no había internet, nos conectamos con un cable y estuvimos pues, un par de noches allí matando gente y bebiendo Coca-Cola y comiendo pizza. ¿Eh? Esto nos sirvió para conocer a a ciento y pico frikis, de los cuales muchos de ellos pasaron a formar parte de las filas de STP. No. Este tipo de actividades de networking son, son muy positivas para conocer eh, precisamente gente que se incorpore a tu proyecto. ¿no? Aparte de algunas de las anécdotas que ya nos has comentado, ¿alguna otra relacionada con la ciudad de veladecans o algún momento muy especial que, que guardes en el recuerdo? Uf, tengo muchísimos, muchísimos. muchísimos momentos. Muchísimos. Eh, eh, yo recuerdo la primera vez que fui a la Murtra eh, y vi aquella maravilla de, de que no sabía que en nuestro pueblo teníamos estas cosas. Recuerdo, eh, además, con, de una manera muy especial, la primera vez que visité nuestra montaña. Debía tener yo 12 años. Eh, yo crecí en un pueblo que, que decíamos, voy a ir a Vila de y era cuando íbamos a las Ramblas. O sea, nosotros vivíamos en La Telefónica y no nos considerábamos ni Vila de ¿no? Pero eh, los grandes momentos que yo he vivido de, de, en Viladecáns han sido los, esos momentos donde yo he descubierto el pueblo como tal, como se estaba desarrollando. ¿no? Y, y en el momento en el que detectas que mi hijo presume en, en, en su universidad en Barcelona de que él es de Viladecans y explicó lo que se estaba haciendo en, en nuestro pueblo con, con el desarrollo del parque de negocios, eh, con ese orgullo que mi hijo creció y crece, eh, haciendo referencia a nuestro pueblo pues, a, pues son grandes momentos porque nosotros veníamos en un momento donde no decíamos que éramos de Viladecans, nosotros decíamos que éramos de Cabá o de Casteldefels Viladecans no tenía el, los trenes ni paraban <ríe> entonces, ¿no? y, y se ha conseguido eso, se ha conseguido ser el pueblo, seguramente ahora mismo somos más referente que todo lo que nos rodea ¿Cómo se ha conseguido llegar hasta ahí? ¿Qué piensas? Pues se ha conseguido queriéndolo y queriéndolo todos. O sea, tenemos la gran suerte que lo que queremos todos, lo queremos todos. Y todos estamos empujando hacia la misma dirección. Insisto, eh, de, de, de las empresas, eh, el, eh, nuestra propia administración, eh, todas las asociaciones, todos queremos ser así. Queremos ser un gran pueblo, moderno, respetuoso, social, abierto. Abierto, muy abierto. O sea, es de, nosotros establecemos relaciones con otros países con una facilidad y tenemos palancas dentro del pueblo, palancas institucionales incluso que nos ayudan. Uh -huh. Así es como se ha conseguido. No somos chuministas. Y seguramente hemos crecido pensando que éramos un, un pueblo desgraciado y triste, ¿no? <risa> y que tenemos que aprender de los demás, pues no es el caso. ¿no? Somos un, pre, un pueblo potente, tenemos un potencial, una capacidad de desarrollo y de crecimiento brutal, y, y tengo la gran suerte de que lo voy a ver. Yo voy a ver cuando uh, Viladecan sea un pueblo donde tenga booking de demanda para venir aquí, tanto para vivir como ciudadanos como para eh, venir aquí como empresas, que eso ya lo estamos respirando. Uh -huh. Pues un par de cosas para acabar. Tanto hablar de la montaña y te iba a hacer la pregunta típica de, bueno, pero ¿San Ramón de, de qué municipio es? San Ramón <risa> es un sitio que deberíamos de ocupar. Lo que pasa es que si a veces lo podemos hacer sin guerra. Eso, <risa> siendo de quién son, debería de ser nuestro porque eh, se habla más de San Ramón aquí que en San Boy, ¿no? Y, y, y la falda bonita de San Ramón es la nuestra, o sea, para llegar a la ermita hay que ir por, por si quieres llegar por un sitio bonito, hay que ir por de Cans. Ese paseo que se organiza de cuando en cuando y esas subidas que se hacen son fantásticas, no sé si lo has podido hacer, pero es maravilloso. Eh, igualmente, eh, Marratés... Tiene un, unos paseos fantásticos, nos han puesto allá un un, un parque de mariposas precioso, es, es, es maravilloso. No, no tenemos ermitas, cierto, pero es muy bonita también. <risa> Tendremos que ir, Tendremos, si sí, es sí. que aún no hemos ido. Tenéis que venir, tenéis que venir. Luego hacéis una parada, mi casa está allí. <risa> El habituallamiento El habituallamiento es mi casa, sin, de, sin problemas. <risa> pues ya para acabar, ahora sí, una palabra que defina Vila de Cans. Uh, ilusión, ilusión. Es eh, cuando se tiene ilusión por algo, eh, parece que se consigue siempre y, y Vila de Cans siempre ha tenido esa ilusión de conseguir lo que quería. Uh -huh. Nosotros somos un pueblo con, con muchísima ilusión. Esa ilusión seguramente es lo que ha desarrollado la, la capacidad que tenemos como pueblo, que es fantástica. Pues gracias Rafael, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros como uno de los embajadores de esta temporada de Vila de, de Cannes. Y bueno, para el resto de personas que han escuchado este podcast, eh, también gracias por estar, por estar aquí y os invitamos a escuchar los siguientes y a conocer a otras personas como vosotros y vosotras, ciudadanía de Vila de Cannes, que seguro que tienen cosas interesantes a explicar sobre esta ciudad con corazón de pueblo.